Hola, buenas noches. Hoy les recibo desde aquí, desde nuestra tienda de la calle Valencia. Les doy la bienvenida a este nuevo entorno para hacer el Flores para mi casa. Y estoy yo muy contento de que volver a retomar otra vez toda todo esta dinámica, eh, de una forma un poco extraña va a ser, pero bueno, porque nos falta aquí o a Víctor o a Ana para poder, o a Elena, para poder seguir con hablando, pero bueno, voy a intentar que le sea lo más ameno posible. Bueno, eh, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Porque lo que os gusta es que os haga siempre algún, algún arreglito nuevo. He retomado uno de los arreglos primitivos que hicimos hace tiempo, que lo tenéis también en, en el YouTube, eh, en Flores para mi casa, mayoflor.com, eh, pues allí tenemos un arreglo que está hecho eh, con los paquetes de margaritas que compráis en nuestras tiendas, en este caso he escogido un paquete de margaritas en color amarillo. Bueno, pues eh, vamos a intentar hacer eh, varios, eh, no sé si sale en cámara, varios recipientes eh, solamente con un paquete de margaritas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues, pues lo vais a ver ahora. Es muy sencillito. Vamos primero a quitarle la bolsa y vamos a ir seleccionando un poco el material que tenemos. Voy a intentar que no nos haga mucho ruido las tijeras sobre la... Bueno... Eh, vamos a coger nuestras tijeras y vamos a ir cortando eh, para este recipiente pequeño. Antes de nada vamos a hacer otra historia. Vamos a regar con este agua al que le vamos a añadir conservante. Ya os lo he contado alguna vez y aprovecho precisamente este programa, porque es el más interesante para hacerlo, el, el echarle este conservante nos hace lo siguiente, nos aporta nutrientes al agua, y aparte de aportar los nutrientes al agua, hace que los lo, lo, lo posibles pozos que pueda tenerla se depositen al fondo, con lo cual el agua se daña menos. Vamos a moverlo un poquitín, sin que se nos... bueno, un poquitín, y vamos a ir rellenando estos recipientes un poquito con agua, ¿vale? Vamos a hacerlo rápidamente. Siempre digo lo de llenarlo de esta forma, es decir, como escanciándola. ¿Por qué? Porque como veis salen unas burbujitas y esas burbujitas nos oxigenan el, el, el agua que echamos. Este, ese oxígeno es muy bueno luego a la hora de nutriente para la, para la flor. Bueno, el último que es este violetero. Eh, no nos pasemos, lo ponemos aquí debajo y vamos a ir eh, haciendo, vamos a ir cogiendo lo primero para este, uy, perdonad, para este bajito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar para aquí, para que os resulte muy fácil, solamente las cabezas, ¿de acuerdo? Medimos un poco y vamos a ir poniendo las cabecitas aquí en este pequeño. Llamo las cabezas, es decir, a la parte de arriba de estos tallos le quitamos siempre las flores que pueden ir en contacto con el agua, ¿os acordáis? Y vamos a hacer una cosa, vamos a irlas, intentar colocar en, eh, en espiral, es decir, en el sentido de las agujas del reloj, esto alguna vez ya lo he explicado. Mirad qué suerte tenemos con este tallo, esto es un espectáculo, ¿eh? un tallo <risa> enorme con tres cabezas, vamos a dejarlo ese para en un principio y para otro, si nos hace falta lo cogemos ahora, pero si no... Vamos a intentarlo dejar para los otros arreglos, ¿vale? Y aquí tenemos otro más. Siempre quitando esos hojitas que nos puedan ir estorbando. ¿Vale? Si nos queda muy alto, bueno, pues hacemos una cosa, volvemos a ponerlo todos a la misma altura e intentamos recortar un poquitín más los tallos ...para volverlos a poner y volvemos a localizarlo aquí... ...nos quedaría todavía un pequeño espacio... ...que lo vamos a intentar rellenar con uno más... ...que tenemos por aquí, como teníamos de este que tenía muchísimos... ...vamos a intentarlo llenar con... ...vale... ...en el sentido este de las agujas de reloj... ...y ya con esto casi tenemos hecho uno... ¿Vale? Vamos a cortarlo un poquito aquí. Vale. Vamos a por otro. Y vamos a hacer una cosa aquí. Vamos a coger algunos de los tallos de verde para añadirle un toque de verde que nos va a quedar muy bonito. Le quitamos algunos tallos de estos de aquí abajo, que son los que menos nos van a servir luego, para los otros arreglos que son altos. Tengamos en cuenta que los otros son altos, entonces vamos a necesitarlo... ...y vamos a añadirlo aquí, entre medias... ...fijaros qué forma más sencilla es... ...de hacer una composición... ...para, ya tenemos... ...para ese día que llega alguien... ...para el centro de la mesa... ...vamos a coger otro, otro más... ...mira, aquí tenemos varios tallos de estos interesantes... ...bajitos, vale... ...tenemos nuestro primer arreglo... ...para el centro de la mesa... ...para recibir esos invitados que vamos a tener... ...este fin de semana... De una forma sencilla, no os preocupéis mucho, simplemente que quede lo más redondeado posible y ya está. Con eso podríamos tener uno. uno. Vamos a un, por un, uno más. Vamos a hacer primero el pequeño, ¿os parece? Vamos a hacer primero el pequeño. Vamos a coger esta rama que teníamos antes por aquí, que era muy útil, ¿ves? Porque es muy estrechita, tiene algunos tallos muy estrechos, y vamos a ver con él... ...con ella vamos a ir cortando... <coughs> ...perdona... ...y aprovechamos para darle un poquito de altura... ...esto nos va a servir para algún rinconcito... ...vamos a ver si nos entra... ...vamos a cortarlo por aquí mejor... ...porque nos va a bastar la altura de sobra... ...limpiamos siempre todo lo que toca... ...que no toque el, las hojas con el agua... ...esta margarita que está cortada y vamos a meterle alguno más. Siempre nuestra intención es, así como en este otro, hemos intentado que vaya todo muy redondito, aquí lo que vamos a intentar es que nos conseguir una, algo un poquito más espigado. Vamos a ver si podemos conseguir darle un pelín más de altura. Para eso voy a coger... Veis esta parte, que le he quitado dos ramitas, que estaban un poco más bajas, se las he quitado, y con eso consigo pues una forma más espigadilla, ¿de acuerdo? Y se la metemos por aquí. Vamos a ver. Con lo cual, ya con ello conseguimos darle un poquito más de altura. Y a ver si tenemos suerte y nos entra una ramita de verde también. Le cortamos igual siempre los tallos, al viés que hemos dicho. Si estuviera por aquí... Uno de mis compañeros me lo estaría ya él diciendo, porque ya se lo saben todas estas cosas. Y ya tenemos un arreglo más, que sería el que vamos a colocar en una esquina o así. ¿vale? Segundo trabajo. Y vamos a por el tercer trabajo ya con lo que nos sobra. Aquí vamos a hacerlo al revés. Vamos a colocar primero a los verdes, si os parece. Y vamos a hacer un poco, rellenar aquí con los verdes. Vamos a ver. Entonces... Miramos la rama que tenemos, siempre intentando aprovechar el material lo mejor que, que podamos. Vamos a cortar por aquí. Vamos a meterlo. Tenemos hecho un poco de base. Vamos a darle un poquitín de altura. Vale. Y ahora vamos a empezar a colocar estas ramas que teníamos por aquí. Podemos hacerlo de dos formas, o también un arreglo en redondito, como hemos utilizado este, o un poquito más alto. Voy a optar por esta segunda modalidad, para que nos dé un poquito de altura. Vamos bajando... O subiendo, según nos interese. Ahora vamos viendo si nos interesa en algún momento subir un poco para arriba. Eh, yo tengo una dificultad que lo estoy haciendo al revés, eh, entonces espero que esté quedando bien por ese lado. Yo no lo, no lo veo. Mira, aquí tenemos una que vamos a utilizarla para ponerla aquí abajo. Que vemos que algo toca el... No. En este caso no está tocando, con lo cual no nos va a hacer falta. Pero si viéramos que en algún momento tocara alguno de los verdes, pues volvemos, lo sacamos todo para hacia afuera y lo volvemos a poner. Y aquí para terminar vamos a poner una ramita un poquito más alta. Con lo cual, con ello terminamos la composición. No sé qué tal nos ha quedado, si nos está quedando redondeada. Yo intento ver por detrás cómo... ¿Cómo queda? Si alguna hoja se nos va, alguna flor, se la quitamos. ¿Qué hacemos? De esto que nos queda por aquí, nada, lo tiramos, claro. Aquí no se tira nada. Si hay alguna que se nos ha roto y que podemos aprovechar, vamos a intentarla aprovechar en este arreglo que hemos hecho el primero. Y se lo vamos a meter por aquí. O también tendríamos la posibilidad de una última composición, que alguna vez lo hemos hecho. Vamos a ponerlas aquí las tres. Bueno, pues no ha quedado mal. Redondito. Os lo he hecho sin muchas complicaciones. Vamos a poner este en el medio. Y luego podríamos hacer una más. Si tenemos algún recipiente bajito, un tipo plato, pues con las margaritas estas que nos han sobrado, podemos colocarlas flotando en la base con alguna piedra y nos puede quedar un arreglo pues muy simpático, con unas piedras o unas velas, ya te digo, en un arreglo pequeñito, incluso le podemos añadir alguna de las hojas que tenemos por aquí, y nos puede quedar un arreglo pues muy simpático. No sé qué os parecerá, este es el arreglo que os traía para hoy. Deciros que es importante que nos recordéis que estamos aquí, ...como todo el pequeño comercio con muchas ganas de que vengáis a comprarnos. Eh, estamos en horario de mañana, de momento, de 9 y media a 2 y media de la tarde... ...tanto en nuestra tienda de la calle Bermejeros como en la tienda de la calle Valencia. Durante todo el día, vamos prácticamente, estamos eh, con nuestros teléfonos desviados... ...para poderos atender a cualquier, en cualquier momento. Y luego también en nuestra página mayoflor.com... ...o en las redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram... Y recordar que, bueno, eh, en, estamos en nuestro canal de YouTube, eh, seguimos ahí con los 3.000 eh, suscriptores que decían, pues ahí seguimos subiendo, eh, darle al clic y ponernos ahí para que os gusta, ¿de acuerdo? hacer los suscriptores. Espero que os haya gustado y un programa más, un poco más extraño, yo solo, pero bueno, aquí estoy con vosotros. Encantado y hasta la próxima.